Hola y ya estamos de vuelta en esta lección para crear un diseño tipográfico desde cero y separarlo para serigrafía y plotter de corte, soy Henry Pineda y bienvenidos. En un documento nuevo de Adobe Illustrator vamos a seleccionar la herramienta de texto con un clic, con otro clic sobre la mesa de trabajo se nos activará este texto, si tienes una versión inferior a la 2015 solo te va a salir el cursor titilitando pero a partir de la versión 2015 pues nos va a salir un texto falso dentro de Illustrator. yo voy a colocar o voy a tipear la palabra serigrafía una vez que la he tipeado tomaré la herramienta de selección o la flecha negrita voy a dar un clic ahí y desde una esquina presionando la tecla de shift clic y arrastrar voy a agrandarlo lo bastante que se pueda en el panel de control en la parte superior en el panel de carácter voy a buscar este tipo de letra que realmente a mí me gusta muchísimo que se llama back to black demo está descargada desde el sitio web dafone.com el tamaño lo voy a dejar a 130 puntos muy bien ya lo tengo ahí listito la idea es colocar un color y dos trazos al respecto para hacer eso tengo que valerme del panel apariencia así que me voy al menú ventana y voy a colocar apariencia dentro de la apariencia voy a crear una de relleno y en el color negro que está ahí en relleno voy a poner un color rojo. Voy a crear en la parte superior o voy a colocar un color blanco con 10 puntos de trazado. Muy bien, lo tenemos ahí. La ventaja es que estas apariencias las voy a invertir, es decir, le voy a cambiar del orden. ¿no? Con clic y arrastrar la voy a colocar debajo de la herramienta, perdón, del, del relleno. Me va a dar este efecto que no se ve, no importa. Selecciono otra vez el trazo. Voy aquí a dar otro clic para duplicar este trazo. Ahora tengo dos trazos. El trazo inferior. Le voy a colocar 20 puntos. Y color negro. Muy bien. Entonces, una vez que está colocado ahí, ese es el efecto que quiero hacer. Ahora está esto listo. Digamos que me aprobaron el diseño. Quiero ponerlo en cualquier lado. Lo voy a mandar para sigrafía. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a duplicar tres veces con Alt, Shift. Al para que se duplique, Shift para que se vaya en línea recta, Control D y Control D. Ok, una vez que estamos ahí, me toca separar por partes. Si te fijas, voy a hacer un pequeño zoom aquí. El color rojo es una parte, el blanco es otra y el negro es otra. Por eso he duplicado tres veces. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el panel de apariencia? Y esto sí es una verdadera maravilla. Aquí en el panel de apariencia. En el primer eh, objeto duplicado, en el primer texto, donde está relleno, obviamente le vas a colocar de color negro. Puedes apagar tranquilamente el ojito de lo que tienes aquí, mira, de los dos trazos, y automáticamente te va a quedar el trazo inferior como relleno. Vamos a la parte inferior y ahora voy a trabajar de manera directa sobre la parte blanca. Sobre la parte blanca, ¿qué es lo que vas a hacer? En el relleno vamos a colocar un color blanco muy bien en el trazo obviamente le vamos a colocar un color negro para que se pueda imprimir y en el último trazo tranquilamente lo puedes apagar y con eso ya tengo la segunda parte que vendría a ser el filo blanco y ahora vamos con el filo negro, no hay ningún problema en cambio aquí todo debe ser blanco el relleno es blanco obviamente el segundo trazo de 10 puntos dejamos blanco y el tercero ya nos queda ahí tenemos la primera parte para enviarla para serigrafía y ahora haremos esto mismo pero para corte de plotter. Con la flecha negra seleccionamos la palabra serigrafía, me voy a ir al menú edición y voy a copiar. Ya tengo yo otra mesa de trabajo lista y en la nueva mesa de trabajo voy a pegar. Aquí en cambio con doble clic y con clic y arrastrar voy a cambiar el texto por plotter. Lo voy a poner en la parte superior. Como es el mismo efecto, digamos que lo aprobaron, lo voy a duplicar. De igual manera, tres veces lo duplico con Alt. Ahora pongo Control D y Control D. En cambio, aquí la situación va a ser un poco diferente que en el anterior. Selecciono la primera parte y va a ser exactamente igual que en serigrafía: es decir, solamente la primera parte la voy a dejar eh, con color blanco. Sin embargo, el primer trazo que tengo ahí, el de 10 puntos, lo que voy a hacer es esto: mira, voy a colocar un color negro pero en el trazo le voy a bajar a punto 5 para que pueda cortarlo muy bien. Entonces recuerda, aquí estás en la parte roja y lo que tiene que cortar es a penitas. Por eso hemos puesto 0.5 puntos. Ahora voy aquí a la parte donde viene la parte de el espacio en blanco. ¿Qué vamos a hacer? Mira, aquí en relleno vamos a poner un color rojo. Aquí en el trazo que lo tienes aquí presente no le vas a hacer absolutamente nada el trazo blanco pero si sí el trazo negro mira lo vas a hacer en un trazo blanco pero lo vas a hacer a 10,5 perdón a color negro así es color negro pero lo vas a hacer a 10,5 puntos enter ¿por qué? porque este es el filo que va a cortar la parte blanca y la última parte vamos a hacer exactamente igual se la seleccionamos el relleno lo hacemos de color blanco el segundo eh, trazo que vendría a ser el trazo interno lo que vamos a hacer es colocarlo igual a 20 puntos pero de color blanco y el último trazo lo vamos a dejar de 20,5 puntos con esto prácticamente ya tenemos todo listo en cambio para enviarlo para plotar de corte lo que tendrías que hacer es guardar este documento y eh, exportarlo como un EPS como un AI y si fuera para plotter como un EPS como un XDF eso ya depende mucho de la salida. Una buena dosis de creatividad, un buen tipo de letra y el resto lo hace el panel apariencia. Déjame tus comentarios, suscríbete a mi canal, activa la campanita para recibir notificaciones y nos vemos en la siguiente lección.